Me fumé el corazón que guardé en un cajón de escritorio Con el mono de verme en las ramas de tu purgatorio Que se vistan de gala los ruidos de tu dormitorio Les invito a cenar a luces de mi velatorio Trabajé de botones el hilo de Vilo y de insomnio Y dos cuerdos tejieron recuerdos desde este un manicomio Como vas a llorar a caballo? me dijo el demonio Si la amor el amor duele más a galope de algún unicornio cuando me haga la cruz dímelo yo me pongo la esquela Y yeah. un máster y al final dejé la carrera Me quedaba dormido soñando que ardía a tu vera Y al final desperté y terminé por arder yeah, en tu hoguera yeah. Me cansado de romper tableras porque este la reina de puto jerez. Que de tanto chocar con el muro, a pesar te juro que solo me sabes pared Yo me maté por trepar por tu cuello, pero si pudiera, lo di otra vez. Y por lo suspiro dando todo lo que miro está en ojo de pez. ¿Cómo? Llevo una espina clavada en el pecho por no ver el lecho y tu espina dorsal. La retina estampada en el techo, de tanto buscarte una estrella fugaz. Llamo una pala y un cubo de tierra Me en las alas de una ave rapaz que prefiera volar en tu guerra a tener que olvidarte ni la paz. Que en mi labio no suena canciones, están solo pedazos Agotaron las pilas del radio de tus antebrazos Regalé mis vaqueros a un indio que andaba descalzo Y le dije si ves a Cupido me das tu flechazo Ya no quiero ser un marinero en tu boca sin tregua ni no tijeras para peluqueros de pelos de lengua Cago no. yo con cadenas de perro implorando perpetuas Y prefiero orientar a la luna que hoy tan mis leguas Tu frontera llamada entre cejos no deja que entre Y el visado en tus cejas no sirve en tus dos continentes Ojalá que la tierra volviera a nacer Nuevamente y a formar la panjea tú y yo fuéramos uno siempre, siempre. Yo estoy en la calle, lamento, la valla de los pesos se Y tú como bruja dibuja, y empujo que el bruja, me aguja del tiempo. Y es que mi cama siente un bordillo, y un novio. Si la no nada más sin brillo, martillo en la cara, una daga, un cuchillo, un pasillo con balas buscando un gatillo. Y que venga la muerte a pasar el inventario con el calendario de tus Y De tanto escribirte en la vida, en los labios a que un diccionario de peso suicida. Y sobre estos caminos de rosas, pegando baldosas de y heridas. Y nunca dejé de sentir mariposos. aunque cada cosa fuera en Antes pintaba el agua en mi pozo, o un pozo de arena de fuego. O antes era Cerrajera mis ojos, ahora ese rojo que será mis miedos Antes pillando me mentiras y cojo, hoy me en palos de ciego Antes pensabas cruzándome en rojo, pero hoy me atropillas cruzando los dedos Porque mis labios no suenan canciones, tan solo pedazos Agotaron las pilas del radio de tus antebrazos Negales mis vaqueros a un indio que descalzo Y le dije si ves a Cupido me das tu buen flechazo Ya no quiero ser un marinero en tu boca sin tregua No es tijeras para peluqueros de pelo de lenguas Voy yo con cadenas de perro implorando perpetua. Siempre prefiero avientar a la luna cubierta mil leguas. Ya, ya, ya. Donex. Ok. Bro, casi bro. Mil legua